Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo. Gracias. La cruz, la cruz de Jesús para mí tiene su atracción, porque en ella, porque en ella el llevo el cordel.